Yo trabajo en una clínica privada, soy autónoma y atiendo a población eh, de 0 a 100, como decimos. Desde niños recién nacidos que tienen problemas para, para el amamantamiento, problemas en la succión, hasta adultos que han tenido afasias. En mi, en mi equipo eh, somos muchas logopedas, con lo cual estamos especializadas en distintos eh, ámbitos y eso pues, me ha permitido trabajar más concretamente con aquellas áreas que más me gustan Actualmente son dos, terapia miofuncional, orofacial y tartamudez. De hecho, estoy también haciendo el doctorado sobre tartamudez porque es un ámbito del que en general no hay mucha investigación y concretamente en España hay muy, muy poquita, prácticamente nada. Y creo que es muy necesaria investigar en, investigar en este tema y en general en logopedia. Así que aprovecho para eh, lanzar... Un, un grito de, de auxilio a favor de la investigación en nuestra profesión. Pues eh, mi motivación para formar parte del Colegio Profesional de la Región de Murcia no era una motivación individual, sino una motivación colectiva, puesto que yo soy de las primeras promociones de la carrera universitaria aquí en Murcia y junto con otras compañeras de promoción o promociones muy cercanas, tenemos muchas ganas de mejorar el conocimiento de nuestra profesión entre la población en general y mejorar la propia calidad de la logopedia. Entonces, bueno, la primera candidatura no hubo más, no hubieron más equipos que se presentaron y hicimos cuatro años muy duros pero muy gratificantes a la vez y en esta segunda que estamos viviendo, en esta segunda candidatura, sí que hubo otro equipo y tuvimos que sentarnos bien y establecer unas buenas bases de lo que queríamos que fuera el colegio para los colegiados y para la población. El Consejo General de Logopedas de España creo que es muy importante porque aunque no nos demos cuenta a veces, puesto que es un órgano como superior, en realidad no hace más que aunar todas las inquietudes que tenemos las logopedas en las diferentes comunidades. Creo que se ha visto muy de cerca este apoyo en, en esta época de coronavirus que hemos vivido, yo además como presidenta siento que ese apoyo por el resto de colegios profesionales ha sido excelente, creo que de, de los mejores, las mejores uniones que ha habido a nivel sanitario con otros, comparándolo con otros colectivos y es muy importante porque al final las inquietudes que tengo, tenemos nosotros aquí en Murcia, eh, hablo en general, pero yo como logopera en Murcia seguramente también la tenga otro colegiado en Galicia y otra persona en Cantabria y al final, si todo eso lo hacemos con unanimidad, siempre, y lo sabemos porque el trabajo en equipo es muy importante, vamos a llegar más lejos y nuestra profesión es muy joven y necesita mucho apoyo entre nuestro propio colectivo. Así que, a trabajar mucho con el Consejo General.